no tienes, mi amigo es tu destino, Póngalo más fácil y asolta mi camino. Y lo voy a decir solo una vez más. Toda la verdad en el manda a distancia, lloras de tu segunda lactancia, el fútbol, el rocha con heladas de vergüenza, eso no es nada para tus y tu paciencia, todo lo vacío ilumina tus vivencias, tus huesos huecos de generica saciencia, Viste este elegante para comerte. Tratando de encontrar un trozo que llevarnos cuando lo Lo Siento si te piso pero no dejas pasar aparta del camino que tengo que brillar Monta tu navidad. Satisfecho, pasas por el mundo sin mirar a los sin techo. Solo hay un abismo donde no vas a tomarte. Que dirá la gente no. lo que pueda sepultarte? Salimos sin comando, tratando de encontrar un trozo que llevarnos. Por pelo es Salimos sin comando.